Hola gente de YouTube aquí J.M. Yo en este nuevo video estamos aquí, de vuelta, si ¿sí? quiero hacer este video rápido así que no me voy a enrollar mucho y voy a ir directo al tema resulta que me han dicho, un amigo me dijo que, y también me llegaron muchos comentarios de que a Juan ya le sale de reclamos de derechos de autor al remix que yo le hice, por eso ya no lo coloca al final por eso es que ya... y no sé, creo que lo mencionó porque me llegaron muchos comentarios creo que lo dijo en un directo, no sé, lo desconozco de verdad yo no tengo nada en contra de Juan ni nada, esto, es, esto lo voy a explicar justamente para que sepan que fue algo que... Fue, en parte fue mi culpa porque yo desconocía lo que podía pasar y en parte fue culpa de YouTube porque yo no quería que pasara esto eh, yo siempre he dejado que mis remixes lo puedan usar todo el mundo de manera libre Menos de que resuban el remix o música a su canal y que pongan su nombre así como si fueran de ustedes. Eso fue, eso precisamente fue lo que pasó. Hubo un chico que cogió la mitad de mis remixes o más y empezó a subirlos a su canal, eh, pero borrando mi nombre de, de los créditos, todo. Y como estaba libre de uso, e iba mucha gente pensando que era él que estaba haciendo las cosas y llegaban muchos comentarios. Y yo, obviamente. Me sentí como que, wow, es, es el contenido que yo creo Obviamente no me pertenece del todo porque a veces eh, O sea, porque tomo voces de personas famosas Y... pero, o sea, cada quien debe, debería de tener su respectivo crédito Por las cosas que hace, por X cosas, por cualquier cosa Porque, eh, si vamos al caso, Juan me pidió ese remix Y fue algo, o sea, que se habló por Twitter Aquí en pantalla les puedo poner los captures Juan me pidió ese remix, yo se lo hice, sin ningún tipo de cobro, nada de por medio, porque yo hago esto con mucho amor y sin, y sin interés alguno. Que después llegaron ese montón de personas, a mí me, me sorprendió bastante y me agradó muchísimo, porque se creó una comunidad increíble acá. La cosa es que yo reclamo ese video, y no solo ese, sino otro que eran mis canciones propias como tal, mis canciones que no tienen nada que ver con streamer ni youtuber. Yo reclamo ese video en, en reportar como que mi, mi autoría, mi, mi, mi video está resubiendo algo con su nombre. Y YouTube lo, lo, lo tomó como que eso ahora me pertenecía solo a mí y a más nadie, ¿entiendes? Por eso es que nadie ahora puso ese remix y, y, y hay problemas. Con youtube y realmente no sé cómo solucionarlo no sé cómo hacer de que ya no tenga copyright desconozco eso y de verdad si alguien sabe déjenlo en los comentarios eh, y si este video llega Juan eh, de verdad discúlpeme Juan porque yo no tengo nada en contra de ti incluso comenté en, en, en, los, en, en las cosas que pusiste cuando tuviste aquel problema que está ya es muy solucionado y me alegra muchísimo de que ya estés muy bien eh, no tengo en nada en contra de ti, más bien te admiro muchísimo y, y, y estoy agradecido por todo lo que hiciste por mí, o sea, todas las personas que llegaron aquí, por ti, por Ari, por Ded, por, por todos los streamers y youtubers que me han ayudado, han reaccionado a mis remixes. Y, y digo, esto ahora no va a volver a pasar, no va a volver a pasar, mis remixes los pueden usar cualquiera mientras no hagan eso de resubirlo. Eh, ya mi nombre ha quedado muy en alto en eso De que soy la persona que hace los remixes para streamer O sea, me, mi canal este se dedica enteramente a eso Entonces ya sé que si otra persona lo resuelve eh, Obviamente ya no le van a prestar atención Y van a saber que fui yo el que hice eso No voy a ni a reclamarlo ni nada para evitar este tipo de problemas Pero ahora mismo quisiera saber cómo quitar el copyright de eso No quiero tener problemas no quiero que piensen que yo quise obtener ganancias de eso porque realmente a mí me desmonetizaron hace un año <ríe> y justo ayer me desmonetizaron eh, tuve eh, justamente eso es lo que tiene parte del título del video por eso estoy regresando porque a mí me desmonetizan el canal y yo no podía dedicarme a esto enteramente tenía que buscar unas soluciones a todo porque el canal eh, me daba como que para yo sobrevivir, o sea, para yo poder comprar comida y existir, ya saben, Venezuela y sus cosas y yo tenía que buscar, si no podía tener ingresos acá, tenía que buscar otras formas de sobrevivir, ¿me entonces eh, por eso yo me retiré un tiempo, dije que iba a volver cuando estuviera más cómodo Y ahora que me regresaron a la monetización y que me están pasando muchísimas cosas buenas He decidido volver a mi canal y no solo a este canal sino al canal de gameplay eh, Voy a aperturar el canal de vlogs y voy a reanudar las actividades en Discord, en Instagram, en TikTok que está muy activo. Allá estamos activos incluso antes de que decidiera hacer este video muchísimo antes. Ya ha llegado mucha gente a este canal que viene de TikTok. Y bueno, eso ha sido todo por este video. De verdad, eh, lo subo en, en esta calidad también 480 porque eh, no tengo internet ahora. Y lo voy a subir con datos. Son 5 minutos de video. Entonces, espero no haya creado incomodidades, y espero me entiendan. Que, y si alguien sabe cómo quitarlo de la reclamación de, de, de derechos de autor, se lo agradecería muchísimo que me, me lo contactara en mi Instagram, en los comentarios, donde sea, estarían full agradecido. Y si tengo que borrar el video para que eso pase, lo haré. No me importa perder las 400.000 visitas que tiene, pero yo no quiero crear problemas a nadie. Espero que le, que le haya gustado este video Síganme en mis redes sociales Y estamos de vuelta por aquí Y déjenme en los comentarios Que streamer o youtuber Quieren ver en, en un remix Para ver si comenzamos Desde ya Nos vemos, chao